¿Por me da miedo? Yo puedo eh, agarrar la basura, pero no quiero tocar el coso. ¿Qué es el coso? El touch, el coso, el container, con el pie y con la mano. Es como un dilema, porque no puedo hacer ninguna de las dos cosas, porque tengo mucho miedo, porque lo toca todo Lo tengo que hacer porque en un día estoy sola y tengo que sacar la basura sola. Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre toque y manía? Todos podemos tener algunos patrones de manía, o sea, algunas conductas que hacen que repitamos con cierta incomodidad y uno, bueno, me acuerdo que tú moves eh, sí, los, los cuadritos, cuadritos sí, ¿verdad? Exactamente. Pero que, claro, no va a impactar en tu vida y que no te genera ansiedad y mucho menos tu vida está organizada alrededor mm. de esa manía, digamos. Eso es común, todos lo podemos tener. En cambio, el, el TO, que significa trastorno obsesivo compulsivo, es una, un padecimiento mental, es una enfermedad mental, que hace sufrir mucho a las personas. Y básicamente se debe, está la obsesión y la compulsión. La obsesión son ideas o pensamientos o miedos, en este caso es un miedo, que te ocupa tu mente, se te mete sin tu permiso, no te pide autorización, te invade tu mente... Y te obliga a que hagas determinadas cosas compulsivamente. O sea, la consecuencia de esa intrusión de ideas es que empezás a tener conductas no elegidas por ti, las sufrís mucho y toda tu existencia gira alrededor de esta temática. Entonces, pensá, una cosa es que, bueno, te molesta el cuadrito, pero bueno, ya está, listo. ¿no? Está ahí, miras para otro lado, te incomoda y seguís tu vida desarrollándola. En cambio... Por, por definición, toda enfermedad, toda situación de padecimiento hace que tu vida gire alrededor de ella. Y acá lo que acabamos de ver es como dentro de una película eh, vimos una escena. En esta escena lo que domina es un miedo muy frecuente que es a la contaminación de gérmenes. Aquí lo que eso, vemos en ella es se obliga a confrontar, se obliga a ir, a tratar de vencerlo. Con, ustedes escuchan que dice lo tengo que hacer, pero... Tiene muchísimo miedo a contaminarse. Después, un poquito más adelante en el video, ya no, sabe, no, se, acuerda, no se acuerda con qué mano tocó la bolsa. Y finalmente lo, lo supera. En este capítulo, en el de, eh, que, que mostraron. Pero mañana le va a volver a suceder lo siguiente. Y o sea, pasado. En realidad, lo, en realidad lo, no lo superás. Así por fuerza de voluntad, no lo superás. Y por eso vivís tan mal, tan angustiado, con tanto llanto. O un mensaje. ...que leímos muy temprano, sabiendo por supuesto que si se iba a tocar ese tema, nos decían... ...cuenten la persona que vive con alguien que tiene toque. Claro, porque a la familia te la, te la desborda también, ¿eh? Claro, porque una, una de las cosas que más eh, impacta es la repetición... ...una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso no se hace a propósito, mm. ni se hace para simular, ni, ni está inventando nada. Esta, esta persona que seguramente ese día pudo superar, en el final del video ella está en bicicleta, es un poquito más aliviada, bueno, pero mañana será otro capítulo, pasado otro capítulo, entonces la, es, es como, se dice así, la invasión, la intrusión parasitaria, viene de que bueno los parásitos se te meten y sí. vos ni te diste cuenta, y te obligan finalmente a ceder ante la angustia de dos maneras, o te rendís... O empezás a tener las compulsiones, por ejemplo, recuerdo tú decías el año pasado algunas personas que no pisan las líneas amarillas mm. o que caminan Pero ¿No tenés maldosas. una puerta abierta ahí? Porque, digo, vos decís, son intrusos, te meten y si no lo tratás, ocupan cada vez más lugar. Ahora, ¿vos no tenés una puerta abierta por algo, por la depresión, por alguna cuestión personal o lo que sea? Esta puerta abierta, digamos, no es que se meten por meterse, si vos estás bien anímicamente, estás bien de salud, igual se meten? Técnicamente lo que está bien, lo que vos decís, pero técnicamente sería cuál es el factor de riesgo, cuáles son los factores que aumentan el riesgo, en tu metáfora, cuáles son los factores que abren claro, las puertas la puerta hasta abierta. que esto suceda. Claro. No se sabe exactamente, hay varias teorías, pero hay algunas cosas que se repiten. Por ejemplo, se ve mucho que padres muy estrictos, padres muy rígidos, con más frecuencia tienen hijos que padecen distintos grados, de trastorno obsesivo compulsivo. Hay, hay algunos genes que no están totalmente determinados. ¿Para qué la... ser un padre rígido? perdón Inflexible. La inflexibilidad, o si querés, la flexibilidad es la variable que más hace evolucionar... A las especies, a la familia, a vos la como. La flexibilidad. Sí. Sí. ¿sí? El junco. El, ser el junco que el, el ser inflexible. El ser de... inflexible significa que vos rígidamente siempre eso. respondés con un mismo patrón de conducta, pase lo que pase en la existencia. Eso significa ser inflexible. Y yo soy medio inflexible. Bueno, una cosa es ser medio. No, digo, digo, por, porque uno terminás dañando a los demás sin querer. Sí, no significa quiero ratificar que, que es, vayas a generar una patología TOC en tus niños. Sí. Pero tú preguntaste cuáles son los factores de riesgo. Sí, sí, no creo que me uno, decía, bueno. uno es ese, el otro son factores genéticos. Hay, hay genes que están relativamente determinados. Otros pacientes se sabe hay un sector del cerebro que trabaja en exceso que se llama el simulado anterior, que trabaja de mucho, mucho, mucho más de lo que debería trabajar y, gener y generaría o está asociado a este tipo de patologías. O sea, estos son todos los factores de riesgo. Pero a ciencia cierta, nadie, por honestidad intelectual que todos tengamos, en cada uno en su escuela, nadie te puede decir la causa con... del TOC es esta. Te quiero consultar algo. ¿Alguien intelectualmente más preparado que otra persona? X. ¿Puede ser más propenso un TOC o esto trasciende cualquier tipo de nivel de, inte de intelectualidad? o vamos a pensar digo Trasciende cualquier tipo de nivel de intelectualidad. Con la autoexigencia. Porque probablemente a lo que voy es, hay en una situación mucho más marginal, tal vez no tenga tiempo para pensar en TOCs. Tal vez su situación es otra, tal vez tiene otro tipo de urgencias. No, no. En ese aspecto el TOC es muy democrático. Es absolutamente democrático, como el Alzheimer, totalmente democrático. Parece cualquiera. Ahora, no, es, es distinto el escenario de cada quien. Eh, eh, tu primera pregunta hace que las personas muy, pero muy inteligentes, que tienen mucha, mucha inteligencia, claro. y, y, si, y si padecen un TOC, lo van a padecer con determinadas características. Claro. Usualmente se ponen muy paranoides. Son personas que justamente por su inteligencia y por la desconfianza y por la duda, que también se llama la enfermedad de la duda. Entonces, es la inteligencia al servicio de la duda. Claro. Pero resulta Ahora, que esta duda, que duda es patológica. Duda, una, ¿La duda es una enfermedad? ¿El que duda, el que duda de todo? Eh, el TOC duda ah, de todo. Ah, me... No dudar, o sea, dudar de todo no significa que seas un TOC. Un científico por excelencia es una persona que duda. Sí. Duda ah, de bien, todo, por... de todo el conocimiento. Pero, pero ¿por qué el TOC? ¿El toc siempre es una duda? No, no, no, no. O sea, ¿la se, persona que se... sufre toc está dudando todo el tiempo de algo? Claro, sí. Exactamente. Por eso tiene que verificar cinco, seis, siete veces ah, no. si cerró puerta, la azar, puerta, el, claro. gas, el gas, la cocina. los, los cuadritos, suponiendo ah, los sí. cuadritos. Pero, pero yo, para ahí no tengo sí. que verificar. Yo los veo torcidos y los pongo derecho donde sea. Correcto, correcto. La verificación sería ir con el claro. milímetro. Ah, no. Que no, siempre no lo no veas. Loco, ya está. No debe No, claro. no, no, no hay el lugar ya. público también. Con donde sea. Y hay un, en un en momento en el espera. que sí, me, me parece que en ese caso aplicado es que constantemente igual nunca. Eso me molesta y lo dejo derechito. Que nunca termine de verlo derecho, digo. Y que constantemente tenga que ir a, a reparar eso. No, que... no, no, no, no, sería, no es que no lo ve derecho, sino, ¿no se habrá vuelto a torcer? Claro. Entonces volvés, claro. pero por eso es la, se denomina la enfermedad de la duda también. ¿Y hay, hay un toque en particular que sea más habitual? Sí, el, el, el, el, generalmente el, el hay, hay, hay varias gamas, como se si recuerda que en la ciudad se lo digo hay muchas. El, la, la posibilidad es que cada uno de nosotros cinco tenga un sí, TOC, hace o sea, que cada uno de nosotros sí. vamos a tener un TOC con nuestras características, sí. nuestro escenario, eh, si tuviste mejor mm, situación económico-social, peor económica social. Bueno, pero es un TOC. Este capítulo que vimos recién es un capítulo bastante frecuente. Es una película, ¿no?, de Jack Nicholson. Es. Sí, véanla. Y, es... y está también el... la obra de teatro, La, la obra de teatro que es no, una película de no, no, es que no. sí, no, no. sí, no, pero la de la Jack Nicholson, Ay, Mejor, imposible, mejor imposible, imposible, ganadora de varios Oscar. Hay que verla, primero porque es una gran película, sí. pero es probablemente la mejor película para entender sí. a un ser humano que padece TOC. Veanla, yo les digo al público que la vean porque la van a pasar no, hermosamente es, bien. Es una película que tiene unos 25 años, el tema no sé si sí. estaba instalado. 25 años tiene pero, esa película. ¿Estaba instalado el tema? ¿Se hablaba de los, de los toks en los 90 o es algo muy...? No, pero época. se hablaba, ese, lo que ocurre, es que los toks, y especialmente eh, eh, Jack Nicholson era un talk muy inteligente, muy inteligente. Y usualmente ponen, como te digo, terminan muy paranoides y terminan siendo a veces personas... Con todo respeto le digo, un poco despreciativas, eh, sí. eh, ácidas, un poquitín insultantes. Entonces muchas veces se ganan la, la enemistad. Y, y, y, y pers hay personas que no, no toleran, mm. a, no ven a un ser que sufre. Claro. No ven a una persona muy claro. sufriente, ven el choque, ven eh, el desprecio. Perdón, ¿son parientes el tic, el tic nervioso y el toc? Parientes muy lejanos... Eh, eh, eh, hay, hay, el son tic... conductas repetitivas también. Sí, sí. Solo que el tic es una conducta repetitiva motora. Y eso te trae desazón, sobre todo si tenés Mucha un tic nervioso te... y eres un adolescente, viste en los vestuarios, si tenés un tic y no, podés, y no podés parar, viste, entonces se ríe, no podés irte a hacer un poco de bullying. Pero es un acto de repetición motora. Yo he visto en gente adulta también. No, por supuesto. Acá, acá lo que ocurre es que tenés una invasión, te ocupa tu mente. Ideas, pensamientos, miedos y te condiciona que tengas conductas, seguramente sí. esta persona ha de lavarse las manos al terminar, se lavó podía. con detergente, se lastima. ¿Y qué ocurre? En este capítulo salió victoriosa, por suerte, pero como todo la, la invasión de estas ideas vuelve al día siguiente con la misma fuerza, uno termina o una de dos. O te entregás, claro. te entregás o te entregás y te abandonás, sí. o te entregás a la repetición de conductas. Yo, yo insisto con lo mismo, el entorno difícil eh, también. El, bueno, claro, por entorno supuesto, pero ¿no? es muy difícil, claro que Hablas sí. Hablamos de la crianza de los padres. ¿Las personas autoexigentes con el deber ser muy alto tienen más propensión a tener tox o no tiene nada que ver? Es un factor de riesgo, por supuesto, pero lo que va a hacer es que tu tox sea más difícil de sobrellevar. Las personas con, con una vara de autoexigencia muy alta... Lo que usualmente más van a tener son cuadros de ansiedad, porque vos nunca llegás a, a tu autoexigencia. es una autoexigencia, en el fondo no podría llegar a sospechar que hay cierta minusvalización de tu identidad. Entonces, para reparar la minusvalía de tu identidad, te colocas una vara muy alta. Y así va siempre, si llegaste, no era la altura adecuada, entonces la tenés que volver a subir un poco más. Pero se sufre un montón.